Hola, buenos días. Este es un video para todas las seguidoras de mi página de coaching, eh, Miss Mange Coaching, que ahora pasó a llamarse Life Motivation Live. Eh, muchos de los seguidores de esta página de, de motivación y empoderamiento de la persona, especialmente a la mujer, eh, querrán saber por qué he cambiado de nombre. El, es, la oración es muy sencilla y es porque quería que la página realmente eh, tuviera el nombre de a lo que se dedica, ¿no? Para qué es. Por eso se llama Life Motivation life que es motivación de la vida indirecta o motivando la vida indirecto, que creo que es, eh, es, un, es un nombre mucho más adecuado y dice más de la página por sí misma, dice más de lo que hace eh, que Miss Coach, que también estaba bien, pero creo que quiero separar muy bien la, las dos partes de mi vida que son lo que es Curly Manga con el, el, el, lo que es el Manga y lo que es el coaching, ¿no? Eh, ya sabéis que todo esto está dentro de un proyecto que se llama, eh, que se llama eh, Miss Manga Project, que es, eh, es donde está todo, es, es los trabajos que yo hago, ¿no? y que espero que algún día se puedan unificar de una forma eh, Esto es lo que quería deciros hoy, seguir eh, Visitando la página de Life Motivation Live. A veces, si pones mis mangos, va a salir también, ¿vale? Pero ir siempre a Life Motivation Live, que es la de The Sino aunque sí se acostumbra al otro nombre, ese me parece más internacional. Me parece un nombre que realmente dice lo que se hace, no lleva a confusión. No les podía llevar a confusión porque también tengo una, una marca de, de bolsos y complementos que, te, que también lleva el manga. Entonces, creo que no es cosas muy separadas, y por eso del cambio, ¿no? no os asustéis, la página no va a desaparecer, va a ir a mejor, porque para mí es, es un trabajo muy importante, el de motivar a las personas, porque no solamente motivo a las personas, y, y, y ayudo a que se sientan mejores, a que afronten la vida, la, su vida diariamente de forma más positiva, sino que ayudarnos a vosotros me ayuda a mí, a mí misma también. También necesito es, es, eh, hacer mi propio coach, coaching to myself, ¿no? Hacer eh, el trabajo de coach a mí mismo, motivarme a mí misma, empoderarme a mí misma ¿de acuerdo? Eh, con ayuda de toda la gente que yo he en la red, de todos los eh, coaching, todos los motivadores que he encontrado online, que son muchos y muy buenos y que son estupendos y que están ahí para eso. Así que visitar Life Motivation Live. Descubre mi nuevo libro, Free, eh, Free Your Mind o Libera tu mente de un diario de autoflexión que la verdad que es estupendo y que os va a ayudar a causar vuestra vida de una forma mucho más positiva, mucho más directa y con mucho menos miedos. Os va a ayudar a desbloquear vuestro cerebro.